para las 4 de la tarde en Cochabamba, esta reunión entre el Ministerio de Salud y también eh, la dirigencia del Colegio Médico. David Ticona, que es el periodista que ha presentado este recurso constitucional a precisamente eh, el, TC, el Tribunal Constitucional Plurinacional, es que ahora pide que se aplique esta sentencia para no perjudicar a los pacientes. El gobierno y el sector eh, médico está en la obligación de dar solución a este problema. ¿no? haya acuerdo o no haya acuerdo el día de hoy, los médicos tienen que suspender de forma inmediata este paro indefinido. Caso contrario, van a ser pasibles a sanciones penales. ¿no? Entonces nosotros pedimos que se sienten a dialogar, paralelamente estén atendiendo los servicios, porque tampoco prohíbe eh, prohíbe la protesta. Ellos trabajan seis horas, pueden dedicar las otras horas que sobra para protestar, coserse los labios, lo que sea, ¿no? para, en forma de protesta. ¿no? Entonces eh, nosotros vamos a ser inflexibles para el cumplimiento de esta resolución, que es de carácter obligatorio de cumplimiento a nivel nacional.